Thank <laughs> you. La Enciclopedia de Animales es un proyecto que yo vengo haciendo hace varios años y este año lo que hicimos fue buscarlo otra vuelta, la parte tecnológica. Ahora te... Pero ¿Vos sabés cómo hacerlo para que de repente aparezca información ahí? Los chicos tienen que buscar información para saber más sobre un tema, después tienen que ver de esa información qué es lo importante, tenés conocimiento del mundo y después también tenés prácticas del lenguaje. Las etapas del proyecto de la enciclopedia de animales fueron primero mirar distintas enciclopedias de animales, luego lo que tuvimos que hacer es elegir un, como un ambiente, a partir de ahí buscamos animales que vivan en ese ambiente y hoy, hicimos una votación para elegir cuáles eran los que íbamos a investigar. Lo que nos ocurrió fue que en cada animal, en un momento de la información, aparece un código QR y sí, sí, sí. te lleve a otra actividad que hayan hecho ello de ellos. Claro, entonces todo el tiempo es, es en constante movimiento porque la idea es que a en el libro y en la pantalla. Y entonces, como la idea que ellos ya saben, usar el motorcito y todo eso, pensamos que algunos de los animales en el libro podrían tener, por ejemplo, que se le mueva la cola. ¿sí? A y ver, a cada sí. código QR nos mandaría con una parte interactiva, que puede ser algunas otras que no. Sí. Lo interesante es que pensaron otras maneras de leer y de escribirlo. El párrafo y los QRs. Si quieres, ya listas. Sí, sí. eh, Hicimos una actividad para que ellos eh, conozcan los códigos QR. Wow. Wow. Tienen que ver es qué tienen en común sí. todos. A ver, algo que se repita en todos. Acá tiene, acá tiene. Esta, eh. Acá. A ver, ya no. ves? ¿Y qué es eso? ¡Un código! ¿Un código? ¿Un código? Sí. Un nene los conocía y dijo que eran. Es cuando pones como en una parte así, la haces así y luego se prende como una luz roja. Se prende una luz roja y ahí qué pasa. Y ahí lo conectas. Es para decirles cuánto te sale. Este es otro. Pero que funciona de una Porque manera bastante parecía. Es por la computadora. Ah, ¿Puedes ir con la computadora? A ver. Con ¿Qué? La ¿Qué funciona con él? Con la cámara. ¿Quieren probar? ¿Quién se anima? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! Ahí está. Había diferentes códigos QR y un texto y teníamos que ver cuál código QR nos servía para ese texto. qué? Vengan a ver. Ven a ver. No, no. ¿No? Sí, es la pata del caballo. La pata del caballo. A ver. Y terminamos armando un, un código QR nosotros. ¡Eh, ahí! Ahí, a ver, Ahí terminaron de darse cuenta bien cómo era eso del código QR, cómo era la función. El código QR puede servir para la enciclopedia para guardar información ahí sobre animales. Yo pregunté: ¿dónde vemos esa información sobre animales? ¿Dónde va a estar? En una pantalla. En una pantalla. Después pensamos entre todos cómo iba a ser nuestra enciclopedia, qué cosas iba a tener, qué información iba a aparecer en el código QR y qué cosas íbamos a poder hacer para que tenga movimiento. Lo fueron pensando ellos y fuimos como entre todos armando la enciclopedia. Y bueno, y después fue realizarla. Los vi involucrados en todo momento, muy comprometidos con, con la información que estaban buscando y con lo que estábamos haciendo y también después pensando las diferentes ideas para la enciclopedia en sí. Eh, los vi súper entusiasmados y hicieron los diferentes dibujos y las tapas y las letras y todo para la enciclopedia. ¿Qué hicieron ustedes de acá? Lo dibujo, las plantitas y también la información. ¿Qué es esto? El oso panda. Que come bambú. ¿Y el otro? El loro ¿Qué mueves es Es un camarón. de sí. camufla? ¿Qué hicimos nosotros acá para que parezca como que cambia de color? No, no usé, no, la luz. La luz. Ahí Ah, este es un color QR para escanear. ¿Y, y es para qué lo color? usaron? Y va a aparecer un, vi un video que nosotros, nosotros hicimos. Y... A ver, y... ¿Qué es esto? Lobo. lobo. El lobo. Lobo. Ahí va. Ahí va. Al YouTube, YouTube y ahí hizo sí, es es ese video? Nosotros. nosotros. <ríe> sí. Al incorporar la educación digital en la enciclopedia lo que nos permitió fue justamente darle movimiento, ¿no? Agregar mayor otras cosas que en la enciclopedia no podían aparecer y, y esta cosa de entrar y salir de la enciclopedia. No, Eso es lo que me parece más interesante. Ah, no, miren cómo no sabía que tenía una lengua así larga. Lo más valioso de la experiencia es el entusiasmo que tenían los chicos hoy al mostrarlo.